¿Qué es lo que nos queda para que haya justicia realmente? Yo creo que son por lo menos dos cosas. La primera es la captura eh, y el enjuiciamiento y condena de los autores eh, intelectuales del asesinato de mi mami. Y la segunda, que es muy importante, es la cancelación de la concesión del río Hualcarque. Porque hoy en día, después del asesinato de mi mami, después de más de seis muertes por causa de esta represa, aún la empresa de esa tiene la concesión del río, o sea, tiene el poder de hacer lo que quiera con ese río, y eso es realmente eh, indignante que siga sucediendo, o sea, hay una impunidad descarada en este caso, y así la persecución abierta contra un montón de defensores en Honduras, pero para, para iniciar con el proceso de justicia yo creo que son esos dos puntos. ¿Puede poner en un contexto más amplio el asesinato de su madre en términos de cuál era su lucha en Honduras y lo que están tratando de lograr ustedes como miembros del grupo ambiental COPIN en La Esperanza, donde ella vivía y ustedes aún viven? ¿Qué debe entender la gente sobre esa lucha? Bueno, yo creo que una de las cosas para entender a Honduras es que eh, vivimos un golpe de Estado y una dictadura eh, altamente represiva y militar mi, y militarizada. Eh, bajo este contexto, el COPIN eh, ha venido luchando desde el 92. Eh, fue eh, mi mami coordinadora de esta organización y lo que buscaba era proteger eh, los bienes naturales que el pueblo indígena lenca ha protegido durante más de 500 años. Eh, era también eh, proteger la vida de las personas que están ahí. Eh, nosotros, eh, el COPIN, trabaja con mujeres, con niños, con la cultura, eh, desde una visión eh, plural que eh, propone otras formas de vida que no tienen que ver con la destrucción de este planeta. Y yo creo que fortalecer las cosas buenas del pueblo Lenca eh, y poder articular con otros pueblos, enfrentarse a la justicia, es un poco lo que hacía mi mami y lo que viene haciendo mucha gente allá. El Copín está en la parte suroccidente de Honduras y son muchas comunidades las que están formando parte, aliándose y construyendo otra visión de, del mundo y por eso... Digamos, por su propuesta, que tenía que ver con la refundación de Honduras, que tenía que ver con pensarse libres, con el derecho a ser felices, eh, es que se asesina a mi mami y se intenta también acabar con la organización. Eh, ¿Qué es eso? Es plural, es, eh, somos muchos y muchas eh, que siguen, digamos, poniendo el cuerpo y que el asesinato de mi mami lo que marcó eh, fue eh, la necesidad de construir realmente otra sociedad.